Bueno, pues les damos las gracias por estar una vez más con nosotros y pues somos sus amigos. Sus amigos de siempre, bienvenidos. Amigos, amigos de siempre. Así es, bienvenidos, bienvenidos a este espacio, este tiempo de la oración en vivo, siempre eh, pues dando primeramente el mensaje de la palabra de Dios y luego nos iremos a la oración. Así vamos es. a ver qué es lo que el Señor nos, sí, nos habla a... en este día, en esta mañana Ok, vamos a estar haciendo una reflexión, más que mm. cualquier otra mm. cosa eh, Incluso no voy a poner láminas ahora de, de, las, de las Escrituras Vamos a leer algo, pero va a ser más que todo reflex, de tipo sí, reflexivo reflexivo, sí, claro ¿Por qué reflexivo? Bueno, y le voy a decir el por qué Aquí está, el tema de hoy, propósito 2021. Propósito 2021. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida, mi amado, mi amada, mi amigo, ¿Sí? mi amiga? Tú que ves el video y estás con nosotros cada vez que ponemos uno. El propósito debe ser un mover espiritual. Amén. Más intenso, más, más fuerte. Más fuerte, más intenso, así es. Y que este sea realmente nuestro gran anhelo y deseo anhelo y propósito y deseo. para este año. Para este 20, año que estamos. Del 2021. Iniciando, así o es. 2021. ¿Por qué lo decimos? Miren, hemos platicado con algunas personas. Y vemos, sí, sentimos que la calidad espiritual está media sí, diluida. Sí, se ha deteriorado, sí. Eh, y cuando hemos conocido a estas personas, no de ahorita, sino ya de algunos años. Claro. Y hubo un tiempo en que los que andaban bien arriba, uh -huh, uh -huh. bien espirituales, y, y como que eh, con, el, con bajó, el tiempo... Se ha bajado esa, sí, esa, es, es, esa Como densidad. que se ha bajado la velocidad, así uh -huh. como que como que se nos baja también a nosotros aquí la... Sí, que la se baja la, la, la luz, este, uh, sí. Pero no sé qué, qué está pasando. Se pero, baja la energía, no, como que hay altas y bajas, altas y bajas. Este... Uh -huh. Y la vida espiritual como que tiende a ser algo similar. Sí, sí, sí, porque porque realmente este, tenemos que estar conectados. La conexión es muy importante este a, ante Dios a, a través de la oración, a través de su palabra. Tenemos que estar bien, pero bien alertas con nuestros ojos espirituales. Bien abiertos nuestros oídos uh -huh. espirituales, bien abiertos qué es lo que está pasando en este mundo. ¿Qué es ¿Qué lo, que, es está lo que está pasando en este mundo? Y qué es, es lo que debía de pasar uh -huh. y no está pasando. Exactamente, exactamente. <risa> Entonces, vas a diciendo que, que va a haber más reflexión ahora, más que cualquier otra cosa. Así no, es, así de, es. Por la antigüedad de nosotros. No, no, Porque no, no, no somos no. tan antiguos. No, no, claro. No, no, no, claro que no. No, no, no, no, no, son, no, no, no para no. nada. No, estamos no, Tenemos algunos todavía. añitos, pero antiguos, antiguos, no. No. <risa> no. Estamos pollos todavía. Eh, y damos gracias a Dios por todos los años que hemos podido vivir juntos. Amén, amén, amén. Que tampoco amén, no son tan es. poquitos, pero tampoco son así. Qué que, que, que, que bárbaro. Oye, ¿Cuántos siglos tienen de vivir? No, no, no... Todavía no llegamos al primero. Este, sí, sí, sí. Y estamos lejos todavía. Ok, sí, en, sí. entonces... Eh, pero sí nos ha preocupado, mi amada. y eh, Nos ha preocupado, mi, mi amado... Eh, esos niveles espirituales que sentimos... Uh -huh, uh -huh. Cuando vamos al templo y, y vemos a la gente... Eh, nos no, nos da a, a un nos, sentir que no toda la gente está en, ese, en un mismo nivel en ese sentir sí. sí y más más precisamente en estos en estos tiempos que, que hemos estado viviendo este con las cosas que se nos han presentado y, y las restricciones que se nos que nos, se nos están dando en este mundo terrenal de, de, de en cuanto a, a las uh, a la sana distancia y el, el cubrebocas y que el, los virus y, y todas esas cosas que estamos, estamos viendo estamos viviendo y estamos pues oyendo viendo a través de las noticias. Uh -huh. en, Fíjate, a propósito de lo que estás diciendo, sí. escuchábamos algo que en cierta forma me sorprende y no. Ajá. Me sorprende y no. Ajá. Cuando escuchamos a unas personas que estaban haciendo un programa especial. Sí. Y, y decían de, de quiénes son los que se están eh, contaminando con el virus. Ajá. O sea, que, que se les está pegando el mal. Sí, el, con el virus, contagio, sí. El Ajá. contagio este, de... Del, del COVID. COVID. Del COVID. Uh -huh. eh, y y me, medio me sorprendió, pero no, no me extraña, porque pues así es. Sí. Eh, decían de que los que tenían una alimentación más pobre. Oh, sí, sí, sí, sí. Era más fácil caer eh, en sí que, que más, más fácil eh, eh, atacara, de que atacara el, el virus con más fuerza Exacto. Porque las, las defensas del cuerpo no están en el nivel que tienen que estar uh -huh. Entonces este es la, la pobreza de la alimentación, la pobreza de, de la nutrición que uh -huh. es bien importante para que nuestros niveles estén estén arriba, estén arriba y pueda defenderse de, es. de esos virus eh, miren, nosotros por lo general es casi raro del día que no tomamos una, una malteadita una, una, una, una nutrición un, un, un, un, especial un sí. donde científicamente se ha elaborado ese, ese producto así es este y ayuda mucho porque sí, ayuda. en la alimentación regular no llevamos todos esos nutrientes. No llevamos esos nutrientes, no, porque pues no, no están. ¿De dónde los sacamos? No están, no están. Si sí, todo ha eh, evolucionado tanto que ya no es ya la tierra ya no tiene la misma fuerza este y, y todas las cosas que se le agregan de, de, para que el todo ese, eh, crezca el, el, el producto los sí, y sí. pesticidas y ya todo todas eso todas va de mejorando, devaluando de y es que también por eso vienen los problemas de, de, de cuestiones de cánceres y tantas cosas sí, que, sí. que hay de contaminación se van debilitando los, los organismos por la falta de la buena calidad de la nutrición. Exacto, así ¿verdad? es. Entonces, así es. Eh, parte de, ah, de, de lo señor. del COVID, o COVID o como le quieran ustedes llamar, eh, las deficiencias eh, en el organismo pues es más fácil, por eso dicen que los viejitos, ¿verdad? O sea los ancianos sí, sí, sí. de las terceras edades en, la, en adelante. Sí, como así nosotros, eh, Son o podemos ser víctimas más fácil Ajá. Pero eh, También los jóvenes están muriendo, ese es el problema. Sí, sí, sí, niños, niños y jóvenes. Y en, y todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la, la nutrición. Y, sí y quisimos, no, no, en este, no tiene el cuerpo con que defenderse entonces claro, ataca mucho más más claro. fácil eh, sí. y, y más que una eh, más que un, un, un entrenamiento de, de gimnasio de, de, de correr mucho de, de hacer mucho ejercicio sí, sí. De, de todo eso sí la verdad que debiera ser más que todo también en un mover espiritual. Sí, claro, claro. El, el mover espiritual es el muy, mover espiritual muy importante. El mover espiritual Que sea nuestro propósito para este año. Así, es, eh, así que, que, es. Que seamos fortalecidos, pero por el amor y el poder de Dios. El amor y el poder de Dios, porque este, ¿qué es lo que se nos presenta inmediatamente eh, a, a la humanidad completa? ¿No es el miedo, el temor? Uh -huh. eh, entonces, este, ¿en quién estamos confiando? El Señor nos dice ahí en, en Isaías 41, 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, si estamos, si nosotros eh, hemos aceptado al Señor Jesús en nuestras vidas, uh, y, y, y su Espíritu Santo o sea, o sea, estamos sellados con su Espíritu Santo Y él no no, él no él va a dejar este Que, que sus hijos eh, Sufran esto Pero cuando hay desobediencia Pues, ay Señor ¿Va a haber consecuencias? Sí, sí, sí, Miren, sí Hay un que en, en, en Oseas Ya, ya lo, lo hemos mencionado en algunos de los programas anteriores Sí eh, eh, En Amós En, en Amós 8 Ajá eh, Verso 11 y 12, Que nos dice allí He aquí, vienen días Sí Dice Jehová Dice Jehová el Señor En los cuales Enviaré hambre a la tierra No hambre de pan uh -huh. Ni, de ni sed de agua Sino de oír La palabra sí, de Jehová Palabra o sea, de la palabra Jehová de Dios. Amén, amén, así es Entonces y va a haber ese, ese día. ¿Y cuándo va a ser ese día? Esto me hace recordar eh, algunas preguntas que se nos han hecho. Sí, eh, sí, sí, Algunas amistades. Eh, eh, Ustedes sí, que sí. son demócratas o republicanos. Pues ni lo uno ni lo otro, todo, todo lo contrario. <risa> sí. eh, lo que sí puedo dar es una pequeña definición, a nuestro parecer, obviamente. Sí, sí, sí sin que sea, sea una hecho, verdad absoluta y total porque no, no lo es porque no soy ni republicano ni, ni, ni sí. demócrata en, en ese sentido sí sí soy muy muy muy imparcial sí eh, pero después algo de lo que me agrada déjame mencionar dos ajá. dos posiciones una los del pan Ahí sí. en México. Ajá, ajá. ¿Qué me gusta de ellos? Que han sido un tanto como eh, el presidente Trump, que ajá. todavía por unos días más va a ser el presidente aquí. Ajá. ¿Qué es lo que piensa de Trump? Bueno, pues eh, está a favor de la vida. Sí. ¿Qué es estar a favor de la vida? Pues eso, aquella claro, vida. Claro. Ah. Este, no, no al aborto. No al aborto. No, no al aborto, no, no a, a la familia. A la familia, eh, no a la homosexualidad y, y, y nada cosas de, que... Nada de esas ondas que, que, que nada tiene que ver con Dios. Que están fuera, fuera de los cánones de, de Dios, porque eh, eh, lo que ha hecho lo ha hecho perfecto. Exacto. Entonces, los eh, demócratas, como que son con esa tendencia: con esa libertad, con esa. Sí. O sea, los que son de, de la izquierda, eh, como se le llama, por ejemplo, en México, son más de esa tendencia. Sí. Eh, en, en Argentina acaban de... Ya por decreto ya se estableció el aborto. Ajá, ¿verdad? ajá. Este... Pero... Eh, me recuerdo mucho de la hermana Carrasco, Sí. De, de, de, de un canto que ella tiene Ajá, Blanca, Blanquita Carrasco Sí, Blanquita Carrasco, de por allá de, de Puebla, creo que es Sí, por allá Este uh -huh. eh, ¿Qué habla sobre el aborto? El aborto tiene Y, y un, ya, ya de un, algunos años atrás Un canto del, del, sí. sobre el aborto Este Y es que cuando La mujer se llega a embarazar Ya sea por un descuido por una violación o por, por lo, lo que, que quieras y si gustes este lo que se forma en ella ya viene a ser un nuevo otro, ser un nuevo ser un nuevo ser un nuevo ser y ya no es ella es un nuevo ser porque Dios le dio la capacidad a la, la mujer, mujer amén, así es, de poder ser de la creadora de vida creación de la procreación sí es. Claro, tiene que ver la intervención del hombre claro. y, y, y la mujer, ¿verdad? Claro. Pero, pero la mujer es la que tiene la capacidad, por Dios, de poder amén, po formar es. en su interior, sin que ella sí. meta la mano. El bien, en el ¿sí? bien. Sin que la mujer meta la mano, uh -huh. sí. Dios le dio una maquinaria tan especial. Muy especial, muy especial. No es un robot, es una maquinaria que Dios le puso a la mujer. Como una capacidad de poder. Sí, dar vida. De dar vida. Amén. Amén. Entonces, ¿quién tiene el derecho a quitarla? No. No, nadie. Nadie. Ahora. Tenemos un, unos amigos. En lo personal. Que nunca pudieron tener familia. Uh -huh. No voy a mencionar quiénes son. Nada. Claro, claro. Por, por respeto. Sí. Eh. Pero no pudieron tener familia ellos y quisieron adoptar. Adoptaron, adoptaron un niño. Mm. Y ese niño ya creció y ahora ya de papá y todo eso. Y, y lo ven como mm. si hubiera sido como su hijo, como su, su sí, hijo sí. natural y mm. normalito y todo Así lo demás. Es. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos tratando de decir con esto? Entonces les decíamos que iba a haber muchas reflexiones. Sí, sí, en este, así, es, en este así video. es. Eso es lo que sí se puede hacer. Si una Amén. mujer, por las circunstancias que hayan sido, en lugar de abortar, tenlo, uh -huh. cuídalo uh -huh. y dónalo. Exacto. Ya Dios te tenía esa, capacidad, ¿Esa de, de, capacidad de que esa criatura se forjara. Donalo. Sí, porque pues sí hay quienes no pueden eh, tener. Ahora, piensen ustedes, ¿por qué hay niños que salen o nacen con alguna discapacidad? Eh, discapacidad. Eh, a veces poca, a veces regular, a veces mucha. Esas familias que tienen ese hijo, sí. Uh -huh. Podrían adoptar muy, con mucha facilidad a una, criatura. a una criatura que no se abortó. Exacto, así es. No para reemplazar a esa criatura que tiene, que salió o nació con cierta discapacidad. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasó por la discapacidad? A lo mejor le faltaron nutrientes. Sí, sí, porque se necesitan todos los nutrientes a, a, que, que se necesiten para poder procrear. No somos médicos como para andar diciendo que eso es lo que sucede o que es lo que acontece. Uh -huh. No sabemos el motivo, ni la razón, ni el por qué. Pues hay cosas que sean permisivas. Sí. De parte de Dios. Uh -huh. Pero en todo puede haber una enseñanza. Sí, claro. En todo, en todo hay, hay una enseñanza ¿Por qué? Porque a veces Esas personas, esas criaturas Sí O esas criaturas que se convierten hasta en personas Adultas Así es Nos dan grandes ejemplos y enseñanza. De la lucha Sí, así del es Del por qué vivir Y También. hacen cosas Que los que estamos supuestamente buenos mm -hmm. No las hacemos No se hacen, sí, sí. Entonces, así es todo tiene un motivo y todo, todo tiene una razón Un propósito. De parte de, de, de, de bueno, un propósito. ¿Cuál sí, es sí. el propósito para el 2021, como lo, lo mencionamos aquí en, es. en, en esta lámina? Ajá. ¿Cuál es tu propósito en este año? Así si es, es en el mover espiritual, excelente. Uh -huh. Claro. Pero si no tienes el, el, ese sentir de, de querer ser más y mejor espiritualmente, pues no, no puedes llegar a más. Sí, definitivamente, este, así es, y el Señor nos habla, eh, bueno, en, en su palabra, este, son tantas tanta enseñanza que el Señor nos nos da, ¿verdad? Como uh -huh. nos dice ahí en, en Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos, dice... Os ruego por la misericordia de Dios uh -huh. que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, uh -huh. ¿verdad? Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de, de nuestro entendimiento, uh -huh. ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena, buena voluntad. voluntad de Dios, agradable y, y perfecta. perfecta. Ok. Y perfecta. Miren, Así es. algo más que me gusta de los republicanos. Son gente más emprendedora. Sí. Los demócratas más estiramano. Sí. Sí. Hace ya algunos años, es más, vivíamos allá todavía en el valle, nosotros allá en, en, el, en la frontera de, de Estados Unidos con México. Me recuerdo de que escuchamos en la televisión en aquellos años que hay familias de, de Familias de Nueva York que por generaciones estaban viviendo nada más de la ayuda. Sí, sí, de, de generaciones hasta. Tres, cuatro generaciones eh, viviendo de esa manera. Y, y los demócratas son muy dados, uh, como los populistas. Sí, sí, a, eh, a, a, a llevar, a dar. Sí, y, y lo vemos ahorita. Eh, sí, sí. De que primero los pobres, primero... <ríe> ¿Por qué no nos enseñas a que dejen de ser pobres? Claro, claro. Dejen. Darles las herramientas, da, da, de, denles las capacidades de... La enseñanza la, la de enseñanza, cómo salir adelante. Mejorar la educación en todos los sentidos. En todos los sentidos, así Para que es. la gente deje de ser pobre. Sí, sí, porque, o sea, si Dios, Dios nos da toda la capacidad y todo para que para que hagamos algo por eso es cierto, de, de, de esas personas que, que tienen algún tipo de, de discapacidad ajá, ajá. a veces son más productivos más productivos que los que están buenos sí, sí, sí, sí, sí así es así es sí, porque la gente se acostumbra se acostumbra ¿Sí? pues sí a, a están nada más eh, eh, recibiendo recibiendo, recibiendo, pero y, y, y pero es que el, el, el diario vivir es, eh, es siempre siempre tienes que estar comiendo vistiendo teniendo para todas tus necesidades entonces no es posible que el, el gobierno siempre esté dando para todo para todo para todo entonces tenemos que hacer algo así es entonces cuál, cuál es el problema dijimos que vamos a haciendo reflexiones ¿no? Así que permitan continuar un poquito más. Ahora si ya no vamos a ir a la oración, pero permítanme un poquito más. Mm -hmm. Esa es una parte de los que me gusta de, de los republicanos, uh -huh. o, o de, de, de los sí. eh, que tienen esa tendencia en, en sus partidos, uh -huh. de que quieren mejorar al, al ser humano, que se hagan emprendedores, que se hagan empresarios. Eh, Así. Y todo el mundo lo, lo podemos hacer en un momento dado. Así es, amén. Y lo único que tenemos que hacer es tratar de fortalecer nuestra vida espiritual como nuestra vida física. Sí, sí, sí, sí. Ya, hablaba ahorita de, de sí. esas malteadas que nos tomamos sí. nosotros. Eh, esa fortaleza Sí Esa nutrición ayuda A estar más despierto Ayuda a, a pensar mejor claro. a, Ayuda a, a estar más sanos Ayuda Que no estés triste Que estés, eh, que estés este alegre, contento eh, que, que puedas transmitir este esa, esa energía Esa buena voluntad Ese deseo, ese ánimo de salir adelante. Eh, exacto, y tú puedes. Sí, tú, tú puedes, puedes. Tú puedes hacerlo. No, no es, no hacerlo. es más de nosotros. No, no, no. no. Tú, tú qué, ¿qué propósito tienes en la vida? Exacto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas Así a hacer? Eh, ¿Vas a estirar tu mano, pero para ayudar a otro? Uh -huh. ¿O nomás sí. para que te den? Uh -huh. Sí. Eh, <ríe> dentro de los comentarios que hay a veces en la televisión, eh, hablan de, de Que se están forjando muchos Pie de mano. Ajá. Eh, O sea, que, que, que, que están haciendo nada más la mano para que les den En lugar de dar sí. No, demen a mí ¿verdad? Uh -huh. Entonces uh -huh. sí. el, el emprendedor No puede ser un demócrata En un momento dado Es muy difícil para mí A como sí. yo lo veo A como sí, yo sí, lo siento sí. pues Es muy difícil que que un demócrata o un. Eh, eh, sí, pues. Eh, eh, eh, de, de, de las tendencias así, eh, eh. populistas, pues no, esos quieren dar nomás para qué. Pues hay propósito: los votos, que la gente esté con ellos, que les aplaudan y, y los alaben y que los vean como dioses y los vean como lo que no son. Sí, pues es que realmente este eh, de dónde de dan las ayudas, pues es, es de la misma gente trabajadora de las taxas, de los impuestos. Oh, ah, de, oh, bueno. De, de ahí <ríe> donde se saca para darles a, a la gente que, que no trabaja. O que, eh, eh, exacto. Que no quieren trabajar o que, bueno. Miren, los gobiernos nunca han sido productivos. Son saque impuestos. Sí, sí, sí. ¿Y de los impuestos? salen para los programas que hay sociales sí, los programas que sociales, hacen falta claro, que claro. hacen falta sí, sí, para sí. los desastres naturales para las hambrunas que se, se presentan en la, en la vida de, Así es. de, de, de, de, de cuando en cuando eh, de apoyar pues sí, a los ancianos eh, de apoyar a los niños de, que, sí, puedan, de, este. sí. que, que puedan tener la alimentación la, la, que, que puedan tener las escuelas que puedan tener un mejor vivir eh, los, los centros de, de hacen, salud eh, en fin. hacen bien con tener este eh, programas especiales para para cada mm, necesidad o departamentos para cuando hay precisamente esos desastres uh -huh. hay hay ahorros especiales para cuando eh, se necesita entonces eh, como ¿Cómo? O sea... Y eso se, se, se alimenta un, de, de lo que se paga de impuestos. Exacto. Entonces, ¿cómo un, un, un gobierno este, pues insensato, porque no puede ser sensato uh -huh. este gastar este todos esos ahorros que están precisamente para, para ayudas sociales? No es posible que eh, eh, esos dineros los, los, los, los voten, los avienten como si nada y en el momento de necesidad, ¿qué va a hacer la gente? No, no va a recibir ninguna ayuda. Así no. es. Eh, me gustó un comentario es que, que, que, que escuchamos en, en esos programas especiales que hay. Eh, de que nadie va a poder progresar nada más con la pura ayuda que le dan para comer. Pues no, no. no Pero es el posible. que come, el que se alimenta, el que se nutre, tiene la capacidad de desarrollo sí, sí, sí. Esa sí. es la, la enorme diferencia. Entonces. Y de ayudar, eh, pues sí. Yo sugiero que, que, que mejor sean de tipo eh, empresarial, de, de, de tipo republicano, o cosas por eso, pero que te sirva para ayudar a, a los demás. Que cada quien haga lo que tiene que hacer para, para, para ayudar a otros. Pero eh, yo no sé qué vaya a pasar aquí en Estados Unidos con el gobierno como va a quedar eh, establecido. Solamente. Nomás tenemos que orar mucho en para que del, Dios. del Señor, sí. No permita que hagan atrocidad y inmediato. Sí, sí. Porque... Nada más, ¿verdad? Porque eh, sería tremendo. Eh, las personas que ya somos como nosotros de la tercera edad, no pues, tendríamos que preocuparnos para, para nada, porque eh, están sí, los, los pues, programas sí. de gobierno. ¿ok? Y ellos se encargan de, de, de distribuir los, sí. los, los, ese tipo de programas. Así que no es por ahí el, el hecho de que eh, no sirva eso, no no sirve. No, todo sirve, todo, todo bien pero, bien, pero, bien distribuido y bien pensado, todo, todo sirve. Pero, yo le podría decir, ¿y por qué no hace lo mismo que nosotros de... Tomar sus malte malteaditas. Pues sí. Y que esto le ayude, incluso hasta generar. Sí, sí. Porque sí, se puede sí, generar. Se puede, sí, sí, porque es, hay, hay un programa, un sistema especial Exacto. para poder hacerlo. Y, y bueno, pues qué bueno que lo hay. Claro. Qué bueno que y lo todo hay. Todo el mundo lo puede hacer. Claro. Es obvio, ¿no? Este. Eh, Quizás no esté en todas las partes del mundo, pero. Eh, en donde, que, sí, donde sí sirve eh, lo haya pues que se sí, puede que lo, ahorita lo, lo este, realizar por pues por los medios que tenemos ahorita de la tecnología eh, eh, es, que ya no tienes que andar este de, pues, de persona en persona no no por los medios por exacto. los medios entonces y es lo que se demuestra con esa gente que tiene una cierta incapacidad Ajá. pero como tienen destrezo para otras cosas exacto entonces es lo, lo más importante y tenemos que ser dejar de ser discapacitados y capacitarnos para hacer cosas mejores capacitados para poder ayudar a otros a, a, ayer, a eh, salir adelante en todo en todo en todos los aspectos a, a, ayer platicábamos con un con un hermanito eh, vía telefónica eh, él es ya amigo de muchos años de nosotros y, y es un poquito mayor que yo y le sí. y hay, hay, hay una, una una confianza y una relación o sea que um, platicamos seguido con él y, y, y bueno él, él luego a veces se, o sea se olvida de lo que él de lo que él tiene y de lo que él sabe y dice es que yo no yo no yo no sé yo no puedo no puedo o sea para usar el teléfono este y digo mira tú dices que tienes un teléfono inteligente ¿Ok? ¿Qué bueno que tienes un teléfono inteligente? Dice, sí, pero no, yo no soy inteligente. No, no, no. <risa> no diga eso. Sí, no, sí lo, lo, lo tuve que medio regañar. <risa> este, digo, ¿sabes para qué sirve ese teléfono? Le dice le, le, sí, yo, así, este, se lo enseño, o sea, para que entendamos sí. que es un teléfono, eh, pues, pues, inteligente, sí. ¿no? Sí. Vamos, vamos a decirlo así. Ajá. ¿Cómo es, va a ser posible que un teléfono sea más inteligente que yo? y a veces esto acontece y es que sucede la pero lo, lo que le comentábamos a, a, a este hermano. hermanito a él le gusta escribir y todas esas cosas este y predicar Así es es, que ya, ya no lo está haciendo ahorita hacer poemas este, ¿sí? y, y menos por la, la situación de, de lo, del COVID sí este, le digo mira si tú tienes este teléfono inteligente úsalo ajá uh -huh, uh -huh. Y vos, ¿Sabes qué es ese aparatito? Es teléfono, pero también es una cámara de fotografía, pero también es de video. De video. Y, de mensajes, y puedes escribir de... De mensajes, y, y es, es un estuche de movimiento. Puedes monerías. predicar. Digo, ¿por qué no aprendes a usarlo y no digas que ya no puedes hacer nada? Claro, claro. A, a mí me, me agrada este, ver personas que están haciendo predicas por medio del teléfono en algunas páginas sociales. Nosotros usamos un poquito más de equipo, gracias a Dios. Pero Ay, Dios. lo hemos hecho muy eventualmente, el, el usar el, el teléfono para eso. Uh -huh. Yo tengo... un. Programa no, no es el más excelente pero tengo un programa para estar Donde estamos ahorita nosotros así es eh, tengo otro tipo de cámara no, no, no es la cámara del teléfono eh, quizás no es de, de lo mejor de, de lo mejor de una pues gama no. alta pero nos cuando, ayuda no nos ayuda no sirve mm. este es de buena resolución sí. eh, entonces, ¿cuánta gente, hablando nuevamente de lo espiritual, o sea, uh -huh. del mover espiritual, ¿cuántos de ustedes pueden hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros? Sí, sí, sí. Y es sí, más, sí. Lo, y les invitamos a que lo hagan mejor que nosotros. Sí, sí, que, que lo hagan y que, que compartan, que, que, que haya ese sentir de... De parte del Señor, este, ese, ese mover espiritual, ese buscar del Señor, porque es necesario, el Señor no, nos, nos, habla, eh, ahí en segunda Crónicas 714, ya, ya lo hemos, este, hablado, comentado y platicado, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, y buscaren mi rostro, dice el Señor, y se convirtiera de sus malos caminos. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados uh -huh. y sanaré su tierra. Uh -huh. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este, este lugar. lugar Amén. En este lugar, donde quiera que usted esté. Si usted, se, se o sea... Es sincero, sincera eh, con el Señor y, y usted le pide perdón por todo lo malo, todos los pecados, todo lo malo que ha hecho. El Señor le va a perdonar y si le busca de todo su corazón, él dice, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahorita eh, con, con tanta, tanto problema que hay con, con este virus, el Señor puede quitar ese virus puede quitarlo, desaparecerlo de la tierra, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que lo que el Señor quiere que nosotros entendamos? Que todos, que todos lleguemos a, a ese sentir y, y lo hagamos de todo corazón, y el Señor lo hace. Él lo que está esperando es el clamor de su pueblo, uh -huh. el clamor de su pueblo, y el Señor lo va a hacer. Pero tiene que haber ese... Ese, ese sentir, sentir, ese ese grande anhelo, anhelo ese, deseo. ese deseo en su corazón de hacerlo. De hacerlo y el Señor lo puede hacer, lo puede retirar. Porque nada imposible, nada imposible hay para el Señor. Únicamente espera que, que nosotros, sus hijos, eh, clamemos a Él y pidamos. Pero quiere más, quiere más, más hijos en ese sentir. Más hijos, más hijos, más hijos. En ese mover del Espíritu. Imagínense que ahorita fueran. Esas palabras. De que nos habla. Ahí Amos. Que fueron dadas. O escritas. Eh, hace casi. 800 años. Antes, antes de, de el, que viniera el, el, el Señor Cristo. Jesús. Ajá. Ok. Cuando dice. Aquí vienen días. Dice el Señor. Ajá. En que. Enviaré hambre a la tierra, uh -huh. pero Ay, no de comer, ni agua de tomar, sino de la palabra. Uh -huh. Entonces tenemos que estar preparados y capacitados para nosotros poder ayudar a esa sí, sí gente. Es. ¿Cómo, ¿Cómo llevar a, a, a, a la gente la palabra, de, la del, palabra señor, del Señor? Amén. Para que ellos también puedan ser alimentados. Espiritualmente, para que sean fortalecidos. fortalecidos. A, así como cuando de, de, decíamos ahorita de, de la nutrición, esto, esa nutrición. La nutrición espiritual, claro. La, la, la espiritual, alguien tiene que darla. Prepárate para ello, mi amada. Amén, Prepárate amén, ello, amén. Mi amado. Así es. Eh, tú puedes sea ser su nombre. Eh, como en las carreras de, de, de, de relevos que. Eh, es como pasar la estafeta uh -huh. al que sigue. Exacto. Y ese al, al otro. Y, el, y ese al, al otro. Que, ¿Por qué? Porque tú corres una distancia, pero el otro va a correr otra distancia, y el otro va a correr otra distancia, y el otro va a correr otra distancia. Y entre todos, llegamos a una meta. Amén. Amén. Entonces, Así es. Más que todo, tenemos que pensar en... en ser más reflexivos en, en, en la cuestión espiritual. Demócratas, es. eh, republicanos, eh, conservadores, no conservadores, eh, populistas, no populistas, tienes que pensar más en el Señor. En el Señor. En el no el importa señor, qué, qué, qué doctrina tengas, y no, no, qué enseñanza tengas y de qué partido seas, eso no es lo importante lo importante es que estás haciendo tú en bien de los demás así es eh, eh, tenemos que estar en esa obediencia, en esa obediencia de en el Señor eh, como nos habla ahí en Deuteronomio ¿verdad? 11.26 uh -huh. dice aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición y la maldición ¿Mm? ¿La, mal, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy ¿verdad? y la maldición pues si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo ordeno hoy, hoy para uh -huh. ir en pos de dioses ajenos no, a, que no habéis conocido entonces ya a la oración así es no te gustaría miren cuando yo pongo esa lámina y la repetimos a, a menudo por una mejor calidad de vida familiar. Alegría, ah, ¿cómo hace falta, mi amada? ¿Cómo hace falta, mi amado? Que, que la unidad familiar unidos. esté El bien fortalecida. Es espiritualmente. Y la espiritual. Amén. Pero todos y cada uno de nosotros, mire, cuando lleguemos a esos niveles de fortalecer nuestras familias, nuestros hogares, el de poder comunicar con, con los nuestros y hasta con los ajenos. Tenemos que ir marcando esa diferencia espiritual. Uh -huh. Así Pero si, es. no, si tú no la tienes, ¿cómo lo vas a dar? Pues sí. Si tú no sí, tienes no, no, este, dos panes, ¿cómo, ¿cómo vas a dar uno? Exacto. Entonces ten dos, ten tres, y, y comparte más, con, el que tiene, con el que tenga hambre. Amén, así es. ¿verdad? Pero, y para, para eso, sé más productivo. Amén, amén. Sé productivo. No importa en qué ideología estés es tú, sé productivo. Sí, amén. Y sé espiritual, para que también des de lo espiritual. Yo me doy cuenta, no nomás en la, la, hablar de algunos eh, políticos, uno, este, de, de las palabras del Señor no, no, no conocen, mencionan algunas palabritas, algunas cositas así, pero no son pero no no no son no. espirituales. Sí, sí, no, este, no son espirituales, porque su vivir mucho. no es espiritual. Orar por ellos, sí. Entonces... Cuando yo pongo esta lámina, lo vuelvo a repetir. Por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos y cada uno de nosotros. Ese debería ser uno de los propósitos para este año. Y todos los años, ¿eh? los que Dios nos permita vivir. Pero también te, te quiero comentar, antes de irme ya a la oración. Para apoyo de, de la oración, escribirnos un correo. Así es, escribí. Y no me pongas un me gusta nada más en el video. Mejor pon, ponme Hazlo un mensaje. Un, un comentario. Si quieres hacer un comentario, házmelo. El, el me gusta de nada sirve. Pon unas frases ahí, aunque no escriban mucho, pero pon, pon frases sí. pon algo. Estás pasando un, por un mal momento, estás pasando por unas necesidades, estás pasando por una situación difícil, crítica en tu vida. Pues escríbelos. Así es. Ahí, ahí está es Ese correo ¿Por qué te digo el correo? Porque es más privado de ti A nosotros Es más privado Si tú lo pones en una página social Pues todos los que pasen por ahí Pueden ver tu necesidad Pero si tú me mandas un correo Pues nomás yo voy a saber Porque yo nomás lo estoy recibiendo Sí, exacto Por eso me gusta más la cuestión del correo ¿Por qué? Porque puede estar pasando por una situación. ¿no? Y hemos recibido cada correo que... Eh, dan ganas hasta de llorar. Sí, sí. Pero... Bien. prefiero que tú me escribas. A muchos les hemos podido contestar. A otros les hemos incluso podido hasta hablar por teléfono. Hemos podido hablar a gente de de otros países tan lejos de nosotros que como ha sido eh, pues hemos hablado con gente de, que, que viven eh, allá en, eh, pues en, España y en, en, en España en España en, eh, eh, en, en Francia en, eh, en Alemania en otros países porque pues hay, hay muchos hispanos en, en otros países ¿sí? Sí. en Colombia, de Perú, desde de, de Chile, de en Australia, de, de, de México, los de, Países donde, Bajos, sí, de los Países Bajos eh, hemos podido platicar con algunos hermanos que están sí. por allá, eh, nos escribieron, entramos en una conexión y que pues, son de Argentina, que son sí. de Chile, que son de, de otros países, sí. verdad, este, sí, sí hay, vemos mucha, mucha gente hispana. Eh, entonces Qué bueno es poder ayudar con las palabras al que tiene una necesidad. Por eso te digo que, pues escríbenos, escríbenos si tienes así, esa escríbenos. necesidad. Así, escríbenos. Ahorita te voy a poner nuevamente el, el, el correo. Vamos a la, a, la, a la oración. Amén, amén, amén, así es. Eh, voy a tomar de la mano aquí con mi esposa oh, y Cristo. vamos a hacer una oración simple, sencilla, pero. Aquí hay, a, voy a, voy a, a dar un <coughs> una, una, una cita y, y esto uh -huh. pues para, para todos. Uh -huh. Aquí este se le habla a, a, a Salomón dice y tú Salomón po, ahí puedes poner tu nombre si eres hombre mujer Juanita Juanito Lupita eh, Conchita Sarita. Con cada quien llame. puede poner su nombre ahí. Eh, tú hijo mío reconoce. Al Dios de, de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Corazón perfecto y ánimo, ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Amén. Jehová Amén. escudriña los corazones de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Conoce todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Amén, amén, amén, amén. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Él nos está dando la oportunidad porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino y sincero delante de Él para que Él quite toda la maldad que hay en Ahorita todos los virus, todas las enfermedades, todo, todo todo, todo se va en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pero vamos a orar. Aleluya. Estamos en mi esposo de la mano para orar por ti, por ti que estás allá, del de, de otro lado de la cámara. Así es, amén, amén. Padre, le adoramos, a le la bendecimos. Alabamos su santo nombre, Padre eterno. ¿Cómo no darle gracias, mi sí, Dios? sí, sí señor por su amor, por su misericordia. Gracias por su bendita palabra, Señor. Padre, Gracias por años, sí, por señor. años, hemos dado un micrófono oh, mi Cristo. Bendito a través de la radio señor. y a través, Señor, sí, oh Cristo. de los videos. Sí, Señor. Y usted ha hecho milagros y ha hecho maravillas. Sí, mi Cristo, maravilloso es su nombre, Padre. Porque hemos recibido los mensajes. Sí, Señor. Nos han expresado, Señor, lo que Dios sí, Cristo, lo que usted mi Dios hizo con ellos. Por su infinito amor, Señor. Gracias, ¿Por, ¿Por qué? Porque usted es un Dios vivo. Su Espíritu Santo, Señor. De poder, de gracia santo, y de majestad. Señor. Pero, señor, señor. Gracias, Padre. Se nos, gracias, nos Señor. Dice, ¿Qué, ¿Qué pidamos? Porque el que pide recibe. Sí, el que busca vaya, el que llama se le abrirá. Sí, Señor. Gracias, Señor, por su grande amor, su grande misericordia, Padre. Y usted nos dice también en su palabra Gracias, que, señor. que busquemos primeramente su reino y su justicia. Y que sí. usted va a añadir. Usted añade todo, todo lo que hace falta. Padre. Padre sí, Santo. Señor. Y a ti, mi amada, a ti, mi amado, que nos estás viendo en este instante. Santo, o nos estás viendo. Santo eres, ejército. Bendito. No importa en qué país estés, no importa en qué ciudad, no importa cuál sea tu situación. Sí, déjame señor. decirte. Gracias, Padre. En ese nombre que es sobre todo nombre. Sí, Señor. Recibe la bendición del Altísimo. Recibe, recibe, recibe, recibe del Recibe señor, de recibe Dios en señor. este instante, en este momento, recibe. de acuerdo a tu propia sí, necesidad. Manifieste, Señor, Es de salud. Su poder. Créele al Señor. De toda Créele al Señor. Viendo y escuchando. Créele al sí, Señor. Este Créele en su palabra. Créele. con todo tu corazón. Padre. Aleluya. Que cualquier persona Aleluya, que en este sí, momento esté con nosotros. Sí, Señor. A través de este video, Señor. Porque va a quedar allí, Señor. por. Sí, Señor quiero decir así por la eternidad sí, hasta señor. que dure las páginas sociales sí, señor. en las que queda puesto allí señor por mi Cristo y Padre Santo que cualquier sí, persona sea. en cualquier tiempo ante cualquier necesidad tú puedas recibir mi amada tú puedes recibir mi amado sí señor la bendición del Altísimo así sea sea así cáncer sea, sea recibe eh, recibe eh, recibe sea, la sea, bendición eh, señor eh, COVID, sea, sea sí, lo que sea. Con todo tu corazón, que nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay Jesús, nada imposible. No hay nada imposible para mi Dios. Nada imposible hay para Él. Señor, extienda gracias, su mano Padre. de poder sobre sus vidas. Gracias Padre mío, gracias Señor. Extienda su, su mano Santo, de poder, Señor, sobre sus señor. vidas. Extienda su mano de poder, Señor, en y de él, el nombre del Padre de Jesús, Santo, la bendición. En el nombre de Jesús, la Padre mío, de tiene en el nombre de poder. Jesús, la sangre de Cristo derramada en el nombre en de Jesús, de Tapario, Señor, tiene todo poder. Extienda en el su mano de poderosa de Jesús. Divante, sobre cualquiera que esté viendo en este instante el video. Poder. Sí, Señor, bendito sea Jesús. Y mi Dios, Cristo. gracias, Padre, supla toda su necesidad, sea física, sea espiritual. Sea económica, sea moral, sí, cualquiera señor. que fuera tu necesidad, sí, recibela en el nombre del Señor. Y así de esta manera, Padre Santo. Sí, Señor. Le adoramos y le que bendecimos. Le adoramos. Bendecimos su santo nombre. Gracias, le honramos señor. y le glorificamos. Y a usted, Señor, damos toda honra, damos toda gloria y damos toda alabanza. Sí, Señor, alabance. toda honra, toda gloria y toda alabanza. Usted es que quien hace las cosas, Señor. Sí, Señor. Nosotros solamente proclamamos la palabra. Obediencia sobre todo, Señor. Obediencia. Pero usted es quien hace los milagros. Usted es quien hace obediencia, las cosas. Usted es quien, quien Mueve las nosotros. montañas, Señor. Sí, Señor. Usted es quien hace todo, Padre Santo. Sí, Señor. Usted es perfecto. Aleluya. Usted es santo y es el Dios eterno. Amén. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Nos habla el Señor ahí a través de Jeremías Aleluya. 7.23. Gracias Padre por su bendita palabra. Gracias, Señor, por su grande amor, su grande misericordia y gracias, Señor, por su Espíritu Santo, Padre Santo. Gracias, Padre, por permitirnos en este día hacer esta transmisión a través de este video, Señor. Que su palabra, Señor, vaya a mucha gente, Padre, y re lo reconozcan como un Dios grande, poderoso y verdadero que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a al arrepentimiento genuino y sincero delante de usted, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Sí, Padre. Por Santo. darnos la oportunidad Aleluya. de hacer esta transmisión en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Nosotros terminamos aquí, pero el video queda. Amén. Y... Escríbenos. Sí, señor. sí, escríbenos. Coméntanos. Sí. Dinos. ¿Cuál es tu necesidad si es que la, la hay? Y aquí sí en el correo, dinos si te agrada lo que estamos haciendo. Sí, es. nuestro correo hoy.oramos.com Que el Señor te bendiga grandemente y, y gracias, gracias por, por compartir estos videos, gracias por el tiempo que, que has estado con nosotros y te amamos en el amor de Cristo Jesús recibe un fuerte abrazo de nuestra parte, tus amigos, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Bendiciones para todos. Y nos vemos con esa imagen así, así como estamos allí. Ahí nos está viendo como quiera en, en el recuadro ahí. Así es. Bueno, es un ovalito. Sí, sí. Eh, ahí estamos, eh, sus servidores, Elida y, y Rafael Cavazos. Entonces, pues eh, nos da mucho gusto que ustedes esté viendo este video hasta aquí y que lo pueda compartir y que nos pueda escribir bendiciones sí es bendiciones